ha formado parte en su crecimiento pero el, el, el, el sentir de este, de este año y eso yo creo que Víctor también es, eh, lo siente así es la gracia dar gracias a Dios porque estamos aquí dar gracias a Dios y no eh, buscar interpretación dentro de lo que algunos con el dolor y es entendible, se preguntan, se, se, eh, hasta de una forma u otra eh, así, eh, blasfeman de, de, hasta sin querer, eh, haciéndole cuestionamiento al Divino Creador y eso eh, sabemos que muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas, que suceden aquí en este ámbito, terrenal y lo vivió el mismo propio Jesucristo se debe a que muchos de nosotros eh, que tenemos no tenemos la condición de pensar con el corazón y el amor a los demás y el amor al prójimo nos enseñaron y en la Biblia el personaje de, de Jesús que lo voy a hacer lo estoy le digo personaje de Jesús para no entrarme en mi creencia religiosa y no decirle a los demás que no tienen este tipo de, de creencia, que la, solamente el personaje de Jesús en su nacimiento nos dice en su calvario, nos dice en su forma de vida, nos dice que lo más importante en la vida para que todo pueda ceder, para que la muerte no sea un dolor tan grande es la firmeza de que el ser humano tiene un valor un valor intrínseco un valor que hay que respetar un valor que, que nosotros tenemos que convertirlo en el amor que le procesamos a los demás creo que es una Navidad propicia una Navidad que nos, nos acelera el sentimiento hacia los demás esto es frágil esto lo perdemos fácil pero lo que dejamos, el legado que dejamos el amor que sentimos por los demás es la satisfacción más importante que puede haber todo material que conseguimos puede ser comodidad puede ser alegría pero alegría de momento porque el ser humano el ser humano necesita obligatoriamente que otro ser humano le mire a los ojos y le dé las gracias yo creo que esa, esa esa esa mirada y esa gracia y ese sentir y ese y ese amor de ayudar ese amor que se ve en esa relación que no se ve en una en una en un gran buen anillo en una buena camisa en un, carro, un buen carro en un buen reloj no se ve no se siente no se, no tiene calor por lo tanto eso es el tema principal de esta Navidad: valorar la vida y así valorar a todo aquel que nos rodea y a todo aquel que en esta Navidad va a celebrar, es con su familia, con sus seres queridos, el valor de la vida. Y dar gracias a Dios, al divino creador, que no tiene la culpa de lo que está pasando, pero sí te da el valor pero sí te da el sentir para soportarla. si es que gracias a Dios y darles gracias porque estamos vivos a nuestros seres queridos y en la mano amiga, el corazón abierto ante los, para los demás porque esto es sencillo, esto es sensible, esto es puede irse de un momento a otro y la grandeza está en lo que dejamos aquí plasmado en esta tierra que es una temporada que estamos viviendo. Así es que gracias a Dios, gracias porque mi familia está bien y gracias porque todo lo que, lo que pasa aquí está eh, bajo el manto de la creación divina del Señor. Así es que feliz Navidad a todo el pueblo dominicano, a todo el mundo y sobre todo un abrazo virtual a todo el que nos escucha cada el nos ve cada día a través de este espacio y decirle, la vida se abre paso, la vida se transforma pero no finaliza bueno, ahí está el comentario de Sergio, más que un comentario, un hermoso mensaje producto de estar nosotros viviendo la antesala de esta Navidad que van a ser, de hecho ya lo son, una Navidad especial en medio de esta pandemia, yo quiero referirme si nosotros hacemos eh, una retrospectiva, ¿verdad? Y pensamos en años anteriores, precisamente un día como hoy, un día como ayer y también un día como mañana, estuviéramos nosotros viviendo tal vez las, el escenario o, le, o el espectáculo de, de muy mal gusto que año tras año eh, teníamos acostumbrado nuestro país históricamente y es esa manera de cómo se le invitaba a los que menos tienen a buscar una ración de comida para en el día de mañana, 24 de diciembre, para poder tener algo en la mesa. Una manera eh, que no tenía absolutamente nada de dignidad. La forma sí. de cómo se tenía la costumbre de entregarle caja navideña a los dominicanos. Gente se hacían hasta videos. ha criticado eh, el hecho de que este año no eh, haya desaparecido esa manera indigna por decirlo de alguna manera eh, cómo se, se el, el, cómo se valoraba eh, el, el, el, a los seres humanos y sobre todo a los dominicanos o sea coger un camión y convocar dos mil tres mil personas a un lugar y lanzarle público, las cajas y comenzar a tirarle cajas es una manera eh, poca humana eh, que tenía acostumbrado nuestro país, eh, porque hay que tener dignidad, y el que menos tiene, el que menos tiene, eh, También tiene, tiene no tendrá recursos, para pero dignidad eh, no debe perderse nunca. Y ese respeto que se tenía acostumbrado eh, nuestras autoridades, gracias a Dios que en este año, así lo decíamos nosotros cuando eh, se dio a conocer la noticia, de que se sentara precedente y ciertamente en ese sentido se ha sentado precedente así que desde aquí nosotros queremos de, eh, reiterar y felicitar a las autoridades y sobre todo al presidente Luis Abinader que es el que coordina ¿verdad? Eh, todos esos sí. trabajos que se han estado haciendo la vicepresidenta en este año y eh, precisamente en este momento pues sentar precedente en ese sentido usted no ha visto esos tumultos eh, poco humanos eh, que se acostumbraba a ver pero esos que menos tienen, van a recibir de manera digna, van a estar recibiendo de manera digna eh, con qué colocar algo en la mesa en el día de mañana, en el día de Nochebuena. Esos bonos, esas tarjetas que se están entregando, creo que son unos, sí, 1.500 pesos. Sí, ya, la señora que trabaja No solamente por, lo, por la telera, por el por el poquito de cero que puedan poner en su mesa, no solamente es por la manera digna como se han sí. como se ha estado uh -huh. haciendo sin mucha bulla entonces yo entiendo que eso hay que felicitar ah, bueno, cero, te voy a mostrar eh, yo tomé una prestada, una, una persona beneficiada, aquí está, mira si sí, no, eh, yo, yo ya, mi, eh, mi enfócame aquí, la persona favorito. de aquí que trabaja en mi casa miren esta no trabaja, es sino esta, parte de la familia eh, ya recibió Mira, esta es la caja de Navidad que está entregando el gobierno este año, mm. de una manera digna. Ahí no tumban billetes, ahí no es engolga de, a nadie. Una tarjeta, con esta tarjeta, el beneficiario de esta tarjeta puede ir puede a cualquier de los establecimientos comerciales, que, que, que tenga, ¿verdad? Berifón, que coja tarjeta y comprar, adquirir eh, lo que necesite, por lo menos una ayuda. Eh, para poder en el día de mañana, 24 de diciembre, eh, tener algo con qué cenar. Pero lo que hay que resaltar de esto no son los 1.500 pesos, es la manera digna sí. de actuar como sí. se ha estado haciendo, porque la dignidad es lo último que se pierde. Y no es verdad, no es verdad que las autoridades tienen el derecho a actuar como se actuaba. Sí. Estoy hablando del año pasado. Claro. Entonces eso es pensar realmente en la dignidad del que menos tiene Así que felicitamos nosotros al gobierno por esa eh, acción y sentar precedente en ese sentido Y mi segundo comentario Sergio, breve, antes de hacer contacto nosotros con la doctora Milagro Sierra Es la situación serio amigos televidente, de la compañía MUNE ay, ay, ay, ay, los ay, ay, afeitados de MUNE miren la gente se está desesperando y, uh, se, han y, se, está muriendo, creando, y se han estado creando serio falsas expectativas en este sentido porque mucha gente de los que están que conocen, que están dentro, dicen que se están utilizando mecanismos como y es como si fuese una burla. Eso que pasó ayer, que un, un grupo de afeitados protestaban, verdad, claro está, la, esta zona protegida por, por policías, se, se produjo un altercado y gracias a Dios. Y sí, yo veo la, no, la prensa también. Gracias a, está a Dios, gracias a Dios que no fue peor, pero yo no quiero yo quiero advertirle que puede pasar una desgracia si esa situación de MUNE los no se le resuelve a, a, los, a, a los afeitados, eso puede causar una desgracia que de, de, de, de, de una magnitud mayúscula de hecho ya lo produjo con, con estafar a toda esta persona, a toda esta familia ahora puede ser eh, eh, puede pasar una más y más lamentable, entonces para evitar eso, ojalá que las autoridades eh, hagan esfuerzo, o un sobreesfuerzo, para lograr de alguna manera que a estas personas se les resuelva, se les busque la solución, antes de que pase una desgracia, porque se están desesperando. Hay personas que han muerto, y personas que están eh, bien avanzaditos, producto de no sí. estar recibiendo, eso su es. Dinero, su dinero. Es su dinero. O sea que he pidiendo, dinero, a, no es pidiendo. Que dinero. fueron estafados. Fueron estafados porque no tienen nada. Entonces yo entiendo que las autoridades deben buscarle una solución para evitar que pase una desgracia a otro nivel. Eso es verdad. Así que vamos a Eso esperar verdad. que se le busque una solución y de hecho ya eh, se habían creado algunas expectativas, pero tengo entendido que es una manera. Eh, poco transparente, como para, es como prenderle un bobo al niño para que se esté tranquilo, para que se calle por el momento. Vamos a esperar que esa, que esa no sea, que yo esté equivocado en ese sentido. Vamos a una pausa y al regreso venimos con la doctora Milagro Sierra. Hoy hablarnos de Navidad y aislamiento. Así que no pierda el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.